A izquierda 3, corta, a derecha 4, se cierra 3, corta. A izquierda 5, corta, 50. A derecha 5, larga, se cierra 3. A izquierda 3, abierta, 50. A derecha 5, se cierra 3, corta, a izquierda 5. Izquierda a fondo sobre cima, se cierra. Sigue a derecha 4. Y derecha 5 sin corte a izquierda 4 sobre cima, 50. Y derecha 4 abierta. E izquierda 5, 40. Peligro, freno fuerte para recto a izquierda. E izquierda 4 se cierra, corta, agidos, 200. Cuidado, freno cima a derecha a fondo e izquierda 1, 30. <risa> derecha 5 larga, se cierra, 100. Cuidado, freno derecha 3 sin corte, se cierra, cima sigue. A derecha 4 e izquierda 4. E izquierda 2 sin corte, a derecha 4 abierta, 50. Derecha 5 se cierra 2, corta, izquierda 4 larga, se cierra 3, 60. Derecha 5 se cierra, larga, sigue. A izquierda 4 corta, 30. Izquierda a fondo, 30. Izquierda 5, encima a derecha 5, se cierra 3. E izquierda 3, larga. Freno derecha 5 larga, se cierra recto a derecha corte. Derecha a fondo e izquierda 5. Derecha 4 e izquierda 3. A derecha a fondo, 50. Derecha 3 a izquierda 4 abierta. Izquierda 3 a derecha 4 abierta muy larga, 30. Y cuidado, derecha 3 corta a izquierda 3 abierta. A giros. Izquierda 3 corta a derecha a fondo se cierra 4 sin corte. A izquierda 3 corta y derecha 4. Izquierda 5, larga, abierta. Y cuidado, derecha 5, se cierra, 50. Derecha 5, 60. Izquierda a fondo, a derecha 4, 70. Izquierda 5, 100 para meta. eso no vale hacer lo que hice ayer, que quede cuarto, porque va a ir con un presentación y bueno, hizo el rally muy rápido, la verdad, pero bueno, así, ya estamos en la primera jornada, ¿vale? Estamos en el rally de Suecia y vamos, estamos en la primera etapa de Tosby y bueno, ahora tenemos pues, la segunda Vardasen y nos vamos a hacer las cuatro, ¿vale? Vamos a hacer una jornada completa, cada día que haremos un vídeo y eso pues bueno, pues... pues va a ayudar mucho a la hora de mejorar en que tenemos que mejorar y en qué cositas pues tenemos que corregir así que bueno, estamos viendo la repetición de esta primera etapa espero que os haya gustado mucho y continuamos estamos ya chicos casi llegando al final del tramo estamos en la última en esa última etapa y bueno pues ha sido un rally bastante bueno ha sido muy lúcido muy brillante bueno, pues ahora continuaremos con la segunda etapa es que estos además el rally que es así tipo suecia que es eh... Hay que tener mucha, que te una concentración muy grande porque en cuanto se te vaya al coche, pues, pues se te van los tiempos y tienes que tener muy, muy bien los tiempos controlados, es vital. Entonces pues es vital estar concentrado, lo bien pues en los tiempos Si verdad vale que nos hemos puesto fácil, porque estamos, como digamos, como deciéndolo así, estamos eh, debutando en WRC porque hace mucho tiempo que no jugábamos Todo siempre debutando con este juego con esta entrega y bueno pues es un juego bastante yo ya he tenido la oportunidad de jugarle he llegado casi al final pero no me lo he a pasar con exactitud pues es un juego muy bueno un juego que merece la pena continuamos segunda etapa, ahí está nuestro tiempo entero 3 horas con 29 minutos con 845 segundos y continuamos con la segunda Vargas en ahora sí día 2 luego ya tenemos un entre medias tenemos un día de como de reposición para poder pues bueno pues si se si nos ha si hemos tenido alguna colisión o algo repararla pero que sea menor y luego ya pues bueno pues Continuar para adelante hasta la última etapa que la Power States, la más exigente. Así que bueno, vamos con esta segunda etapa. Várgase. Izquierda 4 abierta, 30 Izquierda 4 acima, a derecha 5 Y derecha 4, 100 Freno para recto a derecha, 200 sobrebaches 3, a izquierda, a fondo derecha 5, se cierra, sigue a izquierda 3 y derecha a fondo, bien sigue al medio, sobre Gran Salto 300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 izquierda fondo larga, bien. Derecha 5 se cierra sobre cima. Y derecha 5 corta, a izquierda 3 corta abierta. Y derecha 5 corta sobre cima, a izquierda 4 se cierra 380. Derecha 6, a izquierda 6, se cierra 3, tras cruce, 100. e Izquierda 6, sobre cima, a derecha, 150. E izquierda 6, freno para recta derecha, gran corte, 150.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 6 se cierra, sigue a derecha 4, 30. Cima, izquierda, a fondo, 200. <risa> izquierda 6 y derecha 5, 150 sobremaches. <risa> derecha 4 abierta. Vale. <risa> Izquierda 5 y cima 150. Izquierda a fondo, encima 30 para metas. Pues, pues que por lo menos no nos demos y... no nos demos y que vamos que no tengamos ninguna avería si puede ser menor pues mejor pero mejor ninguna entonces ese cuadro circular que tenemos a nuestra derecha es mejor tenerle pues bien limpio sin ningún, sin ninguna lo que es sin ninguna, ninguna avería no si que eso es fácil, algo muy tener en cuenta cuando hacemos este tipo de etapas tan duras y bueno, pues tan exigente, sobre todo como la Pobre Stage que vendrá ahora, pero bueno yo espero que est estéis disfrutando y bueno, las carreras las hago también, a ver, así de rápido, porque me he elegido que, aunque haya jugado otras veces, vale, me he elegido eh, la madre de devoltante para hacerlo bien, porque no tengo a ver si me un error, también digo que me he al máximo, al máximo nivel del nivel de la MC, ni mucho menos. Pero sí, es mejor empezar con el y tener esta experiencia de hacer, bueno, de pasarte las etapas rápidas para disfrutarla y vivirla, que es lo más importante, ¿no? Así que bueno, pues, vamos a continuar hoy solo nos vamos a hacer el rally entero como el de Suecia y a mañana de nosotros así que bueno, pues este rally también nos ha quedado este rally también lo hemos hecho bien, sin ningún problema porque tenemos experiencia este de con estos con este muy bien, y bueno, pues continuamos la siguiente etapa bueno, ahora no, ahora tenemos el área de descanso y luego la tapa sigue. chicos se me ha metido ahí un poco en el sitio pido disculpas que me lío con lo del on-off del, del micro porque tengo un interruptor aquí que es el on off es decir no lo tengo no lo tengo quiero decir en abierto totalmente y ya tengo interruptor así que si se ha colado eso os pido disculpas y vamos bueno, pues a la ¿vale? intentaré montear y ya está vale ya creo que ya la hemos visto bueno ¿no? seguimos, seguimos, seguimos viéndola y bueno está a partir de aquí la verdad es que las etapas ya se empiezan a hacer más largas vale Y empiezan a pesar un poco el tramo el tramo será pesado vale y viendo a, a medida que, a la que avanzamos en las jornadas que, los, que muchos tramos se van a hacer pesados que vamos a querer terminar aunque queramos disfrutarlo pero... es muchas veces mejor disfrutarlo y o sea, vale, pues aquí tenemos esta segunda etapa entonces vamos al, al área de descanso y vamos ya con un tiempo bastante bueno así que no nos hemos bajado vamos perfectos vale vamos al área a ese área de descanso que vamos a reparar lo poquito que tengamos ahí vale que sea caja de cambios aquí está lo que sea vale tenemos la super especial la, la cover state vale una stand que ya veis cómo es y otra es la que hemos hecho al principio para el revés Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí para, para reparar. Vale, pues veis lo que lo que tenemos que cambiar son los faros, aunque están bien, no los voy a cambiar. Y el motor, sí, el motor me interesa. Así que aquí había una opción, le de automático, vale. Y voy a cambiar las que necesito. Como veis, las que muchas veces. Yo le doy automático porque muchas veces prefiero que me lo haga manual porque vas a ver siempre el automático hacerme lo que necesito y a lo mejor con el manual me lío porque no sé cuánto añadir. Entonces, como veis, eh, el manual, digo en automático, pues nos repara lo más importante, el turbo, que es lo que necesitamos, el motor, que en este caso es el corazón de un coche, la caja de cambios y la dirección, obviamente eso fue un corazón es intocable confirmamos seguro que quieres confirmar estas reparaciones sí. ya lo tenemos ahí. veis como nuevo eso hace el automático entonces nada nos quedan dos etapas muy cortitas una de 3 kilómetros y otra de 5 una de Cast que es como la super especial vale y luego pues Torbi especial, aquí no hay stage que había, pero no, vale, vamos allá, vamos a jugarlo. vale no allá con la super especial vale la super especial os digo la super especial es eh, son dos carreteritas vale son los lo que pasa es que tenemos otro coche entonces lo que tenemos que hacer es hacer un tiempo superior al que hace nuestro compañero entonces eh, Claro, nosotros tenemos que luchar por hacer mejor tiempo que nuestro adversario, pero nuestro adversario también nos lo va a poner muy difícil, ¿vale? Entonces eso es una super especial. Vamos a ver. Y le tenemos aquí, justo enfrente. 200, izquierda, tres muy largas, se cierra sin corte, se estrecha. 2 sin cortes, se ensancha 30 sigue al medio cluce abajo puente asalto 30 izquierda 4 corta y derecha 3 sin corte 70 e izquierda 6 se cierra 3 corta sin corte e izquierda 4 muy larga se cierra Izquierda 3, muy larga, abierta y derecha a fondo 200, izquierda 4, muy larga, se cierra y abierta, 30, cuidado freno Para afuera, 40. Gran salto sobre puente, 30. Derecha 3 sin corte abierta. E izquierda a fondo, 30. Derecha 5 a izquierda 5, 30. Izquierda 3 sin corte muy larga, 200 y metas. Pues perfecto vale también os voy a decir aquí eh, la temática no se adelanta a nuestro adversario vale la temática es eh, hacer mejor tiempo es decir no merece adelantar al rival porque no te sirve de nada porque necesitas hacer mejor tiempo ¿vale? entonces la cosa sí siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Lo no, que se basa en el de la región. Cuando un conjo se me da cuenta. Pero aquí se basa en eso. El... Y sí que Power Stage. Pues nos vamos a la Power Stage. De Torsby. Y ya pues acabamos. Bueno, no. Esto es el día 2. Claro. Hemos hecho una jornada. Claro. por nada. 50, izquierda a fondo sobre bache y derecha 6, 100 izquierda 4, a derecha a fondo, 100 A izquierda a fondo, 50 A izquierda a fondo y derecha 5 medias sobre cima A izquierda 4 y derecha 3 cortas A izquierda 3 abierta A derecha 4 se estrecha, 50 Derecha a fondo se cierra cuatro, a izquierda tres, corta abierta. A izquierda cuatro, a derecha tres abierta, a derecha cuatro sigue. A izquierda tres, bien. A derecha 4 sigue a izquierda 4. Y cuidado, derecha a fondo, freno para recto a izquierda, gran corte abierta. A derecha 3 e izquierda 3. Acima y derecha 6, muy larga, se cierra 4 corta. A izquierda 5, abierta. 30. Derecha 3, abierta. A izquierda 2, corta, abierta. 50. A izquierda 5, se cierra. Freno a derecha 2, corta, abierta. A derecha 4, corta. A izquierda 6, apache. A izquierda 3, 100. 5 media baches a derecha 1 rodeando roca. A izquierda fondo 200 sobre baches. Cuidado derecha 4 y freno para recto a derecha 50. a izquierda 5 se cierra, 50 Árbol fuera, derecha 4 corta, a izquierda 5 media A derecha 5 se cierra sobre cima, salto E izquierda 4, 100 Cima a derecha 3, a izquierda 4 abierta, 50 Izquierda 5-30. Derecha 4 corta, se estrecha, a izquierda 4 sigue. A derecha 3 para meta. Pues, pues nada, no, ya hemos terminado el último, la última etapa el rally de suecia la verdad es que es uno de los primeros rallies que se hace en una categoría baja lo, el más complicado y, y el más peligroso puede ser porque hay mucha nieve y mucho hielo y bueno pues se te va el coche mucho ya lo habéis visto de hecho se me dos veces incluso controlando bien ya lo habéis visto así que imaginaos con, el, con un volante la concentración que tenéis que tener entonces, pues, es vital estar muy, muy concentrado. Y bueno, pues, llevar las, las etapas, lo mejor, llevar las etapas, pues, bien. Todo lo bien que se pueda. Y bueno, hacer siempre, estar siempre en el top, arriba, pues, si no estamos en el top, pues nos irá peor, y haremos peores tiempos entonces, pues, y nada, chicos, pues espero que pues, os gustado este rally estas dos jornadas, dos jornadas, vale so, y, son, y son cuatro etapas y nada, pues nos vemos en el siguiente rally ¿no? aunque, ten, aunque ya pasaremos al tema gestión ¿no? con el tema gestión, porque esto es mucha gestión porque es el modo carrera, entonces está mezclado está mezclada digamos las jornadas de un rally de un país es decir de un rally en un país con la gestión entonces va a ser algo que se nos va a hacer largo por el tema gestión pero ya veis cómo va rápido y cómo lo vas a hacer de maravilla ahí está ya terminamos y bueno pues acabamos odio lo más alto un tiempo de 14 14 horas con 57 minutos y 56 segundos ya no las va detrás nuestro luego viene Dennis Rastor el tercero Julio Tarnet cuarto y bueno, pues aquí veis. La clasificación de pilotos, que estamos muy bien, estamos 25 más más 9, no sé qué quiere decir, me imagino que son los puntos, ¿vale? Y bueno, pues así, en esa posición tendríamos que estar siempre, arriba, arriba. Ni abajo, ni... porque si no, no vale. Como veis, tenemos 34 puntos en total. son 25 más 9 son esos puntos 34 puntos que no que no sabía muy bien la gestión ahora ya sí y bueno pues ahí entramos con 20 dólares ya vamos dando bastante bien nivel 4 de experiencia ya subimos tenemos 30 dólares en total y un moral y subimos a moral por 3 así que está muy bien la reputación de ford sube 20, así que estamos en unos tie... en unos términos buenísimos, de 20 de 20 puntos de reputación. Ahí está. Esta conseguimos el... el objetivo a corto plazo que es invertir en reparaciones en el próximo rally y ganamos 5 puntos más de reputación en la casa Ford. Conseguimos nuevos miembros de equipo, un suizo que se llama yura creo algo así, Rasmussen, y luego Mampert Ford, que es otro canadiense meteorólogo, así que está muy bien, aunque tiene muy poca preparación, pero es gente en equipo muy buena, y estamos, continuamos. nada chicos pues lo vamos a dejar por aquí con 32 dólares en, en, en este momento que nos encontramos ahora quiero decir tenemos nuestro punto de más de para gastar pero eso va a ser en el siguiente vídeo espero que os haya gustado yo soy más gaming nos vemos chao